Es más el programa sociocultural siembra de lectores y Rosemarie Tapia en sus sábados culturales le da la bienvenida y le solicita unirse a su canal de YouTube y darle click a la campanita para que les avisen cada vez que tenemos una transmisión en vivo. Este acto es transmitido simultáneamente por seis plataformas, Zoom, YouTube en vivo, Facebook en vivo, Facebook siembra de lectores, Twitter y Restream. También podrá ver editado este video en todas mis redes sociales. Actualmente el programa sociocultural siembra de lectores tiene 4.500 miembros. Esta tarde, el círculo de lectura Siembra de lectores, capítulo de Chiriquí, presentamos un conversatorio con el autor chiricano Idris Hermann Staff. El escritor nos hablará de su experiencia recopilando cuentos, leyendas, relatos de Chiriquí. Le invitamos a unirse a este círculo virtual Siembra de lectores con ustedes, nuestra coordinadora de Chiriquí, la escritora Laura Nieves. Bueno, muchas, muchas gracias, Rose, por la presentación. Y bueno, tenemos aquí con nosotros al autor Idris Herman Staff. Eh, vamos a leer en primer lugar eh, su biografía. Idris Herman Staff Castillo nació un 2 de agosto de 1960 en Boquete, Chiriquí, República de Panamá y fue criado en la Concepción, distrito de Bugaba. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Félix Olivares Contreras. Trabajó 15 años en el Departamento Civil de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la antigua zona del canal. Posteriormente cursó estudios superiores de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Santa María la Antigua de Panamá. En su corta carrera como escritor fue columnista de la prestigiosa revista Cumbre de Chiriquí, en la cual ha publicado una gran cantidad de artículos de un alto contenido político, científico y cultural. A través de esta obra, cuentos, leyendas y relatos de Chiriquí nos deja un valioso y significativo legado que de seguro contribuirá a la recuperación de valores culturales. Y aquí con nosotros pues está Idris, a él. Nosotros lo conocimos en el año 2012 en la presentación de su libro Cuentos, leyendas y relatos de Chiriquí, la primera edición eh, eh, publicada pues, por la editorial Excedra Books. Eh, yo recuerdo que fue sumamente interesante la presentación que la realizaron en la Feria del Libro eh, con varios autores de Excedra y compañeros de escritores de Excedra que participaron también. Y yo recuerdo que Idris nos contó que, sus, eh, de lo, que los cuentos, relatos y leyendas que estaban aquí, algunas eh, databan de hace mucho tiempo atrás. Eh, en primer lugar, quisiera Idris pues, saber cómo recopiló usted todos estos cuentos, leyendas y relatos de todo Chiriquí, más o menos de qué época eh, son estos, estos relatos. Sí, este, para contestarle su interesante pregunta, en realidad eh, yo demoré alrededor de 30 años recopilando esa información. Durante ese tiempo, los años 80, prácticamente a principios de los años 80, en ese tiempo que usted mencionó en antes, hace rato cuando yo trabajaba en la antigua zona del canal, yo siempre viajaba a Chiriquí con frecuencia, porque sentía una preocupación porque se estaban perdiendo ya los señores que habían nacido en el siglo antepasado, al finales de 1880, 1890, ya estaban muriendo la gran mayoría al principio de los años 80, del siglo XX. Entonces fue una preocupación para mí porque esos señores sabían mucho, traía un arrastre histórico, eran autodidactas la mayoría, entonces en esos tiempos, si recuerda las grabadoras, yo... Usaba esas grabadoras pequeñas y me iba a esos campos a entrevistar a esos señores. Así, poquito a poco fui recogiendo las informaciones de mis abuelos paternos, maternos y recogí toda la información por escrito y en grabación. Y entonces, cuando terminó el asunto de la zona del canal, yo me fui a vivir a Lima, Perú, y allá hice el libro, allá lo redacté con mucha tranquilidad y todo eso, ya llevé toda la información entonces eh, en realidad es, hoy en día ya no se puede hacer un libro de esa calidad porque se, ya se ha perdido mucha información yo logré rescatar por lo menos cuatro siglos de Chiriquí porque hablé con un señor que había nacido en 1885 y era muy autodidacta de ahí de Bugaba y tenía información desde que él estaba pequeño que le había oído a su abuelo las primeras personas que llegaron a Bugaba en 1763 cuando abogaba a Bugaba, los españoles entonces él traía leyendas de los indígenas de los antiguos fantasmas de antaño eh, se hizo una combinación de eso y me, me dio pues la vocación de escribir ese libro para que no se perdieran estas informaciones eh, en, casualmente ahora en mi último libro eh, coiba isla de piratas prisioneros y fantasmas Aquí también logré recoger desde esa época mucha información que no la incluí en mi libro de Cuentos y Leyendas de Chiriquí, sino lo incluí ahora de los fantasmas que hay en Coila. Y también fueron recogidos en esa época, pero ahora los introducí acá en este nuevo libro. Pero sí, Cuentos y Leyendas de Chiriquí tiene cuatro siglos de esa provincia. Ahí nos hablan de la época prehispánica, las tribus, alrededor de 63 tribus indígenas había en ese en esa provincia cuando llegaron los españoles allí entonces es muy curioso la historia de esa provincia entonces pues me tomé la dedicación pues de rescatar la mayoría de esa información y dejarla pues por escrito para las nuevas generaciones presentes y futuras cualquier otra pregunta pues estamos a la hora de no se preocupen okay. eh, bueno bueno, muy sorprendente saber que la información recogida allí data de hace tanto tiempo. O sea que si era información que personas ancianas tenían de sus abuelos, vaya, esa información es muy valiosa. Y creo que es no solo trata de mostrar o pintarnos un cuadro de cómo era la vida en esa época, de aquellas personas, sino todo ese patrimonio eh, intangible que nos han dejado, eh, cuentos, leyendas, tradiciones, de repente, eh, nombres de ciertas regiones, eh, de ciertos accidentes geográficos, como por ejemplo, yo recuerdo que usted mencionó el río Mula. Y hay una leyenda referente al río Mula, pero no sabíamos por qué era, claro. que le llamaban así. Eh, por ejemplo, hay diversos sectores que tienen como Querévalos, y sí. Querévalos, eh, había un, una tribu indígena allí. Sí, era un cacique, que se llamaba cacique así. Cacique, que se nombre. llamaba así. Y por allí cerca también hay un poblado llamado El Tullido, que no sabíamos por qué se llamaba así. Ah, sí, correcto. Pero también eso tiene que ver con los esclavos. Eh, Lo, ¿Cómo no? Los sí. esclavos que llegaron a, a ese lugar, eh, cercano al sector de Alange, bueno, para los que todavía no conozcan eh, Alange, Bugaba y todo eso son distritos de la provincia de Chiriquí ubicados hacia el oeste de Chiriquí como le puedo decir ya eh, yendo hacia Costa Rica sí. por eso es que me pareció mucho más interesante el libro porque yo eh, he leído libros de leyendas de Panamá y de Chiriquí, pero están enfocadas mucho en David, Tolega, Boquete, por ejemplo, y eh, me encuentro que las de usted están eh, enfocadas más en estos sectores de Alange, Bugaba, estos sectores principales del, del oeste de Chiriquí. Sí, Así que me parece los, muy interesante. Sí, sobre todo los primeros lugares pues que fueron fundados, y eso los que fueron fundados, fueron exacto. Por todo eso. Sí. sí. Quiero hacer una pregunta al escritor. ¿Cuántas páginas tiene el libro de cuentos y leyendas? Ese ¿Qué? libro tiene alrededor de 200, 270, 392 páginas. 392. Sí, esta, esta, yo le, yo pri, esta a... primera edición tenía 303. Mira, yo, ah, pero... sí. yo le voy a dar una sugerencia. Cuando vaya a hacer una reedición, ¿Por qué no va y a, va por siglos? ¿Para qué los libros? Miren, cuando yo tengo un tema largo, yo hago trilogía. Para que los libros sean más pequeños, el costo, tratar de bajarlo y que los muchachos, los jóvenes, cuando ven un libro de más de 300 páginas, eh, yo hice la encuesta, el 80% de los jóvenes, aunque les guste el libro, lo hacen así. Los adultos sí los leemos hasta de mil páginas, pero si usted va por siglos, puede dejar el grande y hacer los otros cada siglo como un libro, que le vamos a imaginar que le salen 130, 140, pero a ellos les gustó el primer libro, van al segundo y van al tercero, esa es una sugerencia, o cuando lo publique en Amazon lo puede publicar juntos y por siglos, entonces la pues gente sería... lo va bajando... Es una, yo las trilogías en Amazon las tengo juntas y separadas ¿y qué cree usted? que se venden más separadas la gente compra una después la otra y después la otra porque una vez que leen la primera no se quedan sin leer lo otro entonces usted la puede publicar en Amazon por lo menos junto el libro y por, eh, usted pone leyendas el mismo título siglo tal siglo 1, 2 y 3 y lo divide en tres y así la, tiene mucha más comercialización, sobre todo para la gente joven que no tiene esa... O sea, eso de leerse esos libros. Hay unos que sí, porque desde Harry Potter leían mil páginas, pero la mayoría no, porque yo hice la encuesta en una feria del libro. Entonces, esa es una sugerencia que yo le hago para cuando vaya a publicar en Amazon, lo tenga juntos y separados. Claro, mira, eh, eso sería trabajar en volúmenes, pero... Hay algunos temas que en realidad sí se pueden sacar de esa manera. Por ejemplo, eh, yo ahora estoy trabajando en mi último libro terminando que se llama Los piratas y el imperio de los mares. Ese sí estoy trabajándolo así por capítulos, pero realmente lo voy a condensar en un solo libro porque ya está. Rápido. Pero sí es muy, muy, muy importante la sugerencia porque algunos temas se pueden subdividir en ese aspecto por volumen. Sí, pero creo que, aunque, sí sea en hacerlo, aunque sea hacerlo en Amazon, usted hace ese sí. experimento en Amazon y acuérdense que en Amazon usted puede pedir a precio del autor, puede Correcto. pedirlo a precio del autor, que es un precio bien y usted irlo vendiendo y va, perdir, va pidiendo de 100, de 50, de 200, no tiene que mandar a hacer 500 ni 1.000. Entonces esa Correcto. es otra alternativa. Tiene la alternativa de acá y tiene la alternativa virtual también. Además, por papel. Amazon va a llegar una gran cantidad de personas. Usted sabe la cantidad de chiricanos sí. que están en la ciudad capital y, y fuera de, de, de Panamá y con, también. Con un clic lo bajan, con un clic de una vez en menos de un segundo. Yo la mayoría de los libros lo estoy leyendo así, porque como el autor no gasta en papel, el precio es más razonable, ¿no? O sea. Le pagan 70% de comisión. Vamos a suponer, uno nunca lo debe poner más de 9,99%, porque entonces le pagan la mitad de la comisión. Pero vamos a suponer que usted lo seccione y le ponga 6 dólares. Usted está ganando el 70% de la comisión. En y así nunca. de subdivididos, claro. Uh -huh. Desde, desde eh. un punto de vista comercial, pues sale bastante a cuenta ese, ese estilo. Sí. Y así por y volumen. Y para captar a la, a la población más joven. Sobre todo desde el punto de vista psicológico, usted habló de antes el uh -huh. volumen grande audienta a la persona que no es buena. Pesa, pesa mucho. Cuando es ebook, no tanto porque está en la tableta, pero cuando... Yo sé porque yo en estos días cogí un libro de 600 páginas y la mano se, como que se me desmayaba. Digo, uh -huh. ay, ya yo no estoy acostumbrada al peso de los libros. Sí, recientemente compré el de Ingrid de Tancur, 745. Eh, bueno, eh, veo que están entrando otras personas de los sí. que invité uh -huh. y algunos miembros también del Círculo Literario Capítulo de Chiriquí. Uh -huh. eh, continuando aquí con Idris, eh, quería decirle también que lo que más me llamó la atención de su libro fueron las leyendas acerca de los indígenas borucas, que eran sí. comerciantes. Claro. Y sí. pienso yo que se deduce también que eran cazadores y recolectores por la vestimenta que usaban y sí. por, por su manera de vivir, por lo menos esa, ese cuadro que nos muestra claro. allí de los niños viendo a aquellos personajes sí. que fueron a Pueblo Viejo de Bugaba, que es, sí. creo que eso es la, la ciudad de Concepción hoy sí, en día. Sí, eso ¿verdad? es lo que hoy en día Bugaba, Concepción. Correcto. Ah, bueno, sí. también, ¿sabe que Me sorprendió mucho lo del señor Arrechea. Ah, sí, correcto. Y todo un personaje que pensé que era originario de Chiriquí, pero oh. no lo era. Era también un comerciante muy pintoresco de aquella de inicios del siglo XX. Sí. Eh, también la leyenda acerca de los indígenas conejos, de los cuales yo no tenía ni la menor idea, sí. eh, lo de los afrodescendientes de Alange, no sabía exactamente por qué había afrodescendientes en Alange. Correcto. Pero es, es muy interesante cómo ellos se lograron salvar de un, de un barco de esclavos. O sea que, eh, triste esa parte de la historia, pero lo bueno fue que ellos lograron salvarse. Sí, y que eh, ellos son, pues, eh, las personas que fundaron varios poblados de allí del sector de Alange. Y que incluso, pues, tuvieron hijos con los eh, querébalos y. Y al fin y al cabo hubo mestizaje en toda esa región y las personas originarias de allí pues son descendientes de, de estas personas de por allá del siglo XVIII, aproximadamente, ¿verdad? En el siglo XVIII. Correcto, el siglo. Sí, sí. Eh, otra cosa que también me sorprendió mucho fue, bueno, la leyenda de la iglesia fantasma y el padre sin cabeza, también de ese sector de Alange, eh, sí. la leyenda del salvaje la Laguna de Volcán, el Tesoro de Chorcha, los Porque Teribes sí. y la Mina de Oro que se perdió en el río Yorkín. Sí. Eso ya para Bocas del Toro. Correcto. No que... se... eh, impresionante. Que... Muy impresionante esa información. Recientemente se perdieron unas holandesas en Boquete, que las murieron en la selva. En... No se, ya no se sabe atribuirse exactamente el fenómeno que les causó, pero Muchas personas creen, le atribuyen eso a la tribu conejo que vive escondida en esa área todavía. Hace como un año hablé en Boquete con algunas personas y me aseguraban eso, ¿no? De estos sectores antiguos por ahí que creen en la, en la leyenda de la tribu conejo que vive entre Boquete y de Toro, aquí en esa área, inóptica la zona. Pues sí. Bueno, yo también me ponía a pensar que quizás haya leyendas que tengan un trasfondo real. Porque eso que dice que hubo una mina de oro y luego se perdió porque se... se sí, claro. Se, hubo un terremoto y eso tapó la entrada, o sí. se aterró, como dicen la mina. Eh, bueno, eso pudiera haber tenido una base real. Ahora, ¿dónde estará? No sé. Solamente se sabe pues que en el río Yorquín, en la región de Boca del Toro. Yo no tenía idea de eso. Sí sabía acerca de los teribes. De hecho, bueno, eh, su nombre original es los Tierdi. Tier ahora se llama la comarca Tierdi. Ah, correcto. Ahora, no sé eh, si de repente hay alguna otra información detrás de lo ocurrido con la laguna de Volcán y el tesoro de Chorcha. Puede ser también... Eh, elementos del folclore tradicional eh, que la gente eh, creó en torno a la belleza natural de un lugar, porque Chorcha bueno, para los que no conocen Chorcha eh, Chorcha es una meseta y de esa meseta cae el llamado chorro de Chorcha una cascada muy bonita y Chorcha se ve desde la carretera interamericana antes de llegar a David, o sea, viniendo de la ciudad capital para acá se ve a la mano derecha y bueno, la laguna de Volcán, bueno, de la laguna de Volcán se dice mucho, incluso que no tiene fondo y que eso es algo volcánico y bueno, no sé. Pero también no sabía que había una leyenda de los indígenas de, que vivían en esa área. Sí, claro. Sobre todo los moradores de Volcán me dieron mucha información sobre ese, ese, ese lugar allí, la laguna encantada de Volcán. Tiene mucho misterio, sobre todo los pescadores que van durante la noche y los días de la Semana Santa, la Cuaresma, aseguran de encontrarse con fenómenos paranormales en el lugar. Eh, yo describo algunos de esos eh, extraños seres, pues que las personas llegan a ver allí, pero eh, durante el tiempo que yo permanecí eh, investigando para hacer el posible ese libro, eh, eh, encontré personas que me aseguraban que en tal lugar se escuchaba y eso, me llevaron a esos lugares y yo nunca logré eh, escuchar ni grabar nada de los fenómenos, sobre todo el caso de los duendes, que salían en un río a tal hora, no fui con la grabadora, nunca pude, no querían nada conmigo los duendes, pero si iba otra persona, pues sí lo lograba verlo y eso, entonces yo los quería grabar porque ellos no son, no hacen eh, asuntos de fantasmas así que, que causan miedo sino que más bien les gusta jugar con la gente si usted está lavando en un río o algo así, le tiran frutitas cosas así, le pisan la ropa que tiene alrededor, eso me contaban las abuelas anteriormente y yo fui a lugares así eh, donde me aseguraban que ahí se veían a tal hora y llegaba la grabadora, me escondía y nunca llegaron los vendedores, que no querían nada conmigo así que otras personas, eh, también he encontrado personas que me dicen que no son todas las personas que tienen esa comunicación o logran ver o escuchar ese tipo de fenómenos eh, Eso es una de las investigaciones que también he logrado. Ahora estoy trabajando en un libro que es bastante pesadito, que se llama Cuentos, mitos y leyendas del Amazonas. Y cuando me, me, me integro por allá, por esta área, en Iquitos, la última vez que fui, se encuentran miles de informaciones extrañas de ese tipo de fenómenos que la gente asegura que ven eh, eh, fantasmas, cosas que son reales, otros que son ficticios, que son leyendas. Eh, hay mucho que escribir sobre eso. Este, en cuanto a, a, volviendo al tema del libro de Chiriquí, este, siempre en las ferias ¿verdad? me preguntan que por qué solo de Chiriquí. Yo digo, bueno, es que cada provincia tiene su riqueza en esas informaciones en esa cultura, eh, en, en todo ese tipo de leyendas y cuentos, pero no hay quien a veces pues se dedique a, a redactarlos y llevarlos a la escritura. Ese es el problema. Ahora, eh, recientemente me dio la idea de escribir cuentos y leyendas de Panamá, de todo el país, y ya estoy recopilando de cada provincia, incluir de cinco o seis cuentos o leyendas de cada provincia para que porque en las ferias los turistas, algunas personas me preguntan que si hay un trabajo más actualizado de Panamá, sí. Entonces yo tengo bastante información de algunas provincias así también y ya la estoy condensando para ver si hacemos posible ese libro lo más pronto posible. Cuentos y leyendas de Panamá, de todo el país, que incluya incluso hasta de las comarcas, cuando los vikingos estuvieron allí en San Blas, todas esas cosas. Entonces son bonitas esas historias y quedan para siempre, para las generaciones y eso enriquece la cultura de nuestro país que es lo más importante así que bueno, este, vamos a seguir trabajando fuerte en eso, estoy trabajando ahora mismo con los piratas estoy en los piratas y el imperio de los mares es un trabajo muy bueno que le va a gustar a la gente aquí en Panamá no se había hecho Qué bueno. eh, mucha información eh, sobre todo aquí en Panamá, todos los detalles de lo que sucedió aquí en Panamá porque conseguí diferentes libros de esos antiguos que tienen 200 años y redactan muy bien el asalto a Panamá, el, el, todo el recorrido de Francis Day y toda esa gente. Entonces, eh, no solamente siempre eh, la gente habla nada más de la piratería en el Caribe. La piratería se desarrolló en el Caribe, nació en el Caribe, pero se expandió a, al Pacífico. El Pacífico también. Correcto. Entonces, ahora me estoy enfocando bien en lo que es la piratería en el Pacífico prima, por siglo. Sí, desde que nace la piratería en 1522, hasta que termina la piratería, eh, ya a finales de 1700, por ahí con un tratado que firmaron los, los países que estaban involucrados en ese, en ese problema en ese momento. Así que en real hay mucho que, que escribir, sobre todo de nuestro país, y eso y estoy trabajando en eso. Así que cualquier información que sepan al respecto de alguna provincia o algo, porque hay que hacerlo. Casi nadie está trabajando en eso, de, de, ver esas informaciones de cada provincia antes que pase más tiempo y se pierdan esas leyendas y esos cuentos es muy interesante condensar eso a las nueve provincias ¿verdad? y con toda su riqueza en leyendas y eso todo sí, es ahora sí. también pues habría que incluir Panamá oeste pues la décima claro Panamá oeste tiene buenos sí. cuentos que uno de ellos va a aparecer en ese libro ¿verdad? la, la casa embrujada de ahí de la churrera que eso va a aparecer allí en el libro ese de Panamá Voy a incluir eso. Oiga, y, qué interesante, porque sí. yo solamente había visto la casa, pero no sé qué, qué sí, yo tema hay referente a eso. Mire que En el año 1982 recién llegué aquí a estudiar a Panamá de Chiriquí. Yo hice un viaje, dos viajes a esa casa a entrevistar a los que cuidaban la casa, y por eso es que recluí la información. No la incluí en el libro de Chiriquí porque no pertenecía a Chiriquí, pero muy muy buena la información, la versión que hay del origen de la casa embrujada de ahí de Correa y otras más que hay aquí a nivel nacional, el barco fantasma que ven en el Tarín, todo eso, muchas cosas bonitas que hay de, para redactar y dejarlas pues, por escrito. Pues, sí. eh, quería preguntar, bueno, ya que eh, son las, estamos a las 3.31, quisiera saber eh, si alguno de nuestros eh, otros compañeros del círculo literario o alguno de nuestros invitados desea hacerle... Eh, preguntas o comentarios, pues, a, dirigidos a nuestro amigo Idris, referente, pues, a su libro, o si han leído alguno de los otros libros eh, que tiene él ya, eh, sobre todo, referente a los piratas. Bueno, buenas tardes a todos. Okay. Eh, sobre bien. todo, quiero... Buenas tardes, días. Gracias, tardes Buenas tardes. Sobre todo al principio, pues quisiera felicitar al escritor Idris Staff porque cuentos y leyendas, cuentos, y, y, leyendas y relatos de Chiriquí me parece un libro muy interesante porque denota el rescate de estos relatos porque contienen muchas tradiciones que pensábamos que estaban eh, perdidas, olvidadas pues de nuestra provincia, tradiciones eh, orales para los chiricanos que son muy reales para las personas que las cuentan pero sin embargo eh, representan una fantasía para quienes las escuchamos o sea habla sobre hombres y mujeres que han dejado un legado cultural muy amplio en estas narraciones porque eh, son más que nada para las nuevas generaciones y que plasman pues sus creencias eh, más populares y lo sobrenatural pues de este mundo y al leer esta obra nos hemos podido imaginar y visualizar este entorno natural silvestre que hace parte del folclore o sea los campos eh, cómo eran en ese tiempo las calles, los ríos, la cantidad de tiempo que había para desplazarse de un sitio a otro por ejemplo de David hacia Bugaba, los medios de transporte que se utilizaban y todo ello pues queda inmortalizado en, en la memoria y sobre todo estas historias fantásticas de brujas, apariciones, fantasmas. Y a mí, en general, pues la tribu de los indios conejos me, me, me causa una cautivación especial eh, por la trama y por lo que se maneja de la historia. Y me parece pues un libro muy completo. He leído muchos libros acerca de este tipo de historia y el suyo, licenciado, me parece fenomenal. No oh, se lo agradezco, muchas gracias. Sí, este, eh, la idea fue esa: rescatar ese estilo de vida que había antaño. O sea, hoy en día, con tantas comodidades y tantas cosas que tenemos, medios de comunicación al instante, nos sentimos a veces incómodos. No podemos trasladar a esos años atrás, en 1890, en Chiriquí, todo el mundo tenía que tener su caballo, una carreta. O sea, eh, no había comunicación. Eh, eh, la ansiedad por saber qué pasó durante meses con el familiar que se fue no, es, es un estilo de vida que había que rescatar. Eh, no había luz eléctrica, no había ninguna de las facilidades que contamos hoy en día. Entonces, eh, eso es importante dejarlo plasmado. Por eso fue una de las ideas también, que, aparte de no dejarla perder las tradiciones. Es darle a conocer a la gente ese estilo de vida que había en aquellos años. Y la gente sobrevivía, la gente se adaptaba a la, al momento, a la situación. Hacer un viaje, pues, era todo un, un problema muy grande por el cruce de un río, de todo, significaba un peligro. Entonces, eh, sin embargo, pues la gente, la vida continuaba y fue mejorando, fueron cambiando las cosas y y vemos pues que el mundo viene de un arrastre y verdad donde había mucho estilo rudimentario y ha venido cambiando, yo siento que Panamá ha cambiado mucho, yo he estado mucho por América Latina y somos una excepción aquí en el área, eh, hemos avanzado bastante, falta mucho por mejorar y muchas cosas pero eh, estamos un poquito mejor que otros países, eh, en sí. cuanto a la cultura de nosotros hay que tratar de hacer todo lo posible de no dejarla perder con él, a través de, de haciendo esos libros, buscando esa información. Yo le agradecería a cualquiera que tenga algo ahora que voy a hacer el libro Cuentos y leyendas de Panamá para incluir a cada provincia, verdad? Con, con ese mundo pintoresco que tienen los pueblos y esas tradiciones que no deben dejarse de perder el estilo de vida ese que había Antiguamente en Chiriquí prácticamente era en todas las provincias y cada provincia pues se maneja con su diferente estilo cultural y sus costumbres. Nuestra provincia allá en Chiriquí pues una provincia eh, de estilo agricultura que eh, siempre fue el estilo rudimentario cuando que, que llegaron los españoles, cómo se fue creando esa provincia y así mismo las demás, pero... Por eso yo tomé la dedicación pues, de, de rescatar esa información de tantas cosas que habían pasado en la provincia y se estaban perdiendo y dejarlas así. Y es lo mismo pues, que estoy pensando hacer con todas las provincias de aquí de Panamá. Así que les agradecería en el futuro cualquier información que sepan al, al respecto, que me la den a conocer y yo la redacto y, y la ponemos en, en un libro que, que debe hacerse prontamente. Eh, le contaré, le, sí, le, bueno, un comentario. Eh, ¿Algún otro de nuestros compañeros del círculo literario tiene alguna otra pregunta? Bueno, le iba a decir, pues que me habían llamado mucho la atención también las leyendas, específicamente las que tenían una base, considero yo, eh, como extranjera. Porque la leyenda de los duendes, la leyenda de y la leyenda del, de las brujas y la leyenda del salvaje me parece que son leyendas posiblemente heredadas de, otras, de otros países y sobre todo la del salvaje lo más curioso es que hay leyendas como esa por ejemplo en Estados Unidos pero no le llaman el salvaje, le llaman pie grande claro o sea que sí. oh. eh, hay un personaje que supuestamente han visto en el bosque y eso ha dado lugar pues a ese tipo de leyendas sí, con todo eh. lo demás de que asusta a la gente se come a la gente desaparece a la gente cosas como esas eh, claro este, sí, sí hay, hay eh, es interesante darse cuenta que muchas de estas leyendas están relacionadas pues con esas personas que venían de otros países y que vinieron a sentarse aquí a Chiriquí y posiblemente sí. ellos se hayan traído esas leyendas con ellos, porque, por ejemplo, la leyenda de los duendes es una leyenda muy común en Europa. En Europa. sí uh -huh. Y en España, sobre todo. En España hay una gran cantidad de leyendas de duendes. Impresionante. Sí, eh, es que hay fantasmas, como me dijeron a mí una vez, dice, hay fantasmas divinos, ¿no? también, que, que tipo de ángeles, algo así, que quedaron pues eh, maldecidos por otros poderes más poderosos y que quedaron quedaron vagando pues por el mundo dice de eso le atribuyen a los duendes pero el caso del pie grande solo cambia el nombre porque es más bien pues viene siendo una leyenda universal en diferentes países lo, lo buscan cuando yo estuve en la amazona ya lo conocen como el parís el Mapinguari. en bolivia lo, lo conocen como el ukumari y yo conozco personas entreviste personas que lo vieron el, la, yo hice una novela boliviana que no la he publicado que se llama La Dama de Sicurio. En la contraportada tiene una mujer que va llegando a un río y ve al Kumari, al salvaje de la montaña donde lo va corriendo así por el sendero de un río. Ella lo vio una mañanita que fue a... Y personas que me aseguran que han visto ese hombre tipo mono grande así que grita. Eh, hay personas que dicen que es una especie. Otras personas me dicen que es un espíritu. Hay de verdad un dilema en cuanto a esa versión. Eh, en Centroamérica, aquí en Panamá, se le conoce como el salvaje de la montaña. En Costa Rica le dicen la mama de monte. Eh, en México también el salvaje, el jetty. En Estados Unidos, en el Canadá, el pie grande. En Europa también se conoce como el pie grande. Incluso en la Siberia, por todos lados han visto las huellas de ese... Extraño ser que hay muchas cosas extrañas en el mundo que, no, por que más posiblemente que, no tenemos explicación. No, no, no hay explicación, pero de, hay personas que aseguran haber visto pues esos fenómenos y eso. Le eh, iba a preguntar algo más, eh, Iris. Eh, ¿Qué otras leyendas ha incluido en esta nueva edición de su libro? Y bueno, más o menos usted de qué regiones específicamente de, de Chiriquí son, o qué, de qué distritos. Y también queremos saber dónde podemos conseguir sus libros. Mis libros se pueden conseguir ahora mismo en, en las librerías de los Rivesmith, Smith, ah, sí, y personalmente conmigo. Este, el, así se agregaron de, las danzas de Bugavita, eh, cuentos de los antiguos velorios, los espantos del camino del térraba, cuentos de fantasmas de antaño, y la comadre y el niño muerto, los cadejos y los caminantes nocturnos, esos son los otros seis cuentos que se agregaron ahí, incluyendo las danzas de Bugavita, que les expliqué desde un principio eh, Creo que el patrimonio histórico aquí en Panamá tenía un interés en recatar las danzas esas que tenían tendencia a colonial aquí en Panamá y no sé en qué ha parado ese proyecto. Eh, esos son los últimos eh, seis títulos más que le agregué y, eh, y tengo otros más, pero como dijo la señora Romero. Eh, en verdad a veces los libros muy voluminosos por eso ya me iba quedando muy grande ya yo he estado pensando incluso como en hacer otra edición o a ver cómo hago una subdivisión por capítulos como dice ella te este, el que compra el primero compra el segundo porque el libro pues tiene la buena continuación y quiere saber qué. Bueno, vamos, a ver, vamos a pensar en el futuro en la tercera edición pero ya no me quedan muchos yo hice 500 hace poco en el 2019 y volví a, a sacar a yo, lo mando a hacer en Colombia por cuestiones de economía de precios y eso, pues, y algunas facilidades que dan ellos. No sé todavía aquí en Panamá cómo andan las editoras y eso. No, no está un poquito. Yo soy medio escondido, <ríe> si no he estado muy metido en esto. Voy a coger los consejos de la doctora Tapia, verdad que más profesional y Rosemary, y para, usted. Rosemary para usted. <ríe> Correcto, sí, Rosemary maneja más la parte comercial de esto y ella tiene más experiencia. Voy a, a coger sus consejos. Sí, porque si sí. lo coge por siglos sería muy interesante porque la gente comienza por el más antiguo y así va avanzando. Y entonces los jóvenes también se interesan. Y Me una vez tanto. que encuentran que en, entran en el relato, que entran en la leyenda, no se quedan sin sin saber qué va a pasar, ellos siguen hasta que el, la último, el último conjunto y claro. me, gusta, me gusta también eh, el hecho de que él menciona el río Terraba y resulta que el río Terraba actualmente está del lado costarricense y es que sí. ¿qué pasaba, Chiriquí era una provincia mucho más extensa antes claro y lo Chiriquí, ahora, forma, ahora es Costa Rica todo eso formó parte de Chiriquí. O sea, no sí, quiero decir todo el país, no. Partes de lo que ahora es Costa Rica fue antes territorio de la provincia de Chiriquí. Claro, en la primera. Entonces, entre eso estaba el río Terraba. Sí, sí la, en la primera muy, pregunta. Y qué bueno que incluye entonces eh, leyendas de ese sector. Sí, porque en la, en la, la primera administración del doctor Anunzuari en 1941 se hicieron unos ajustes fronterizos entre Panamá y Costa Rica pero la frontera de Panamá llegaba hasta el río Claro, un río que está mucho más adelante de villanel ya. Entonces el camino del Térraba era el camino de comunicación que existía, era la carretera interamericana de la época, de David hasta Costa Rica. Por allá llegaba ese camino y entonces lo usaban la gente los, a caballo, las carretas, los medios de comunicación, ese camino tenía mucha fama. Todavía existen algunos tramos de ese camino que es interesante sobre todo por el lado de Bugaba por ahí, por ahí por área existen varios trayectos y en ella pregunté también en el lado de Costa Rica existen algunos trayectos de ese antiguo camino sí los medios de comunicación de la época la verdad que eran bien puros eh, y bien difíciles si nos remontamos a esos tiempos verdad nos, nos ponemos dentro de la estilo de vida que había en esa época, se nos hace difícil pensar, ¿verdad? Un viaje de, de una semana para ir a un pueblo, de, de tres días, cuatro días, y esas cosas así, o sea, hoy en día pues, han pasado tantos años y otro estilo de vida que el que le llega a leer a veces eso, a veces siente hasta eh, algo de... Eh, no lo puede creer. A veces piensa que eso es imposible, que eso haya pasado, pero realmente eso era nuestro estilo de vida que había. Sí, o sea que sí. demoraban muchos días para ir de, de un poblado grande a otro. Sí. Hay veces que no había pueblos intermedios entre un lugar y otro. Exacto, sí, entonces sobre todo la, por ejemplo, la fiesta de la Candelaria, que uh -huh. se empezó a celebrar en el año 1860, la primera fiesta que hicieron de esa ahí en la Candelaria. Y eso cogió un auge tremendo que la gente viajaba de toda la provincia y, y, y acampaban alrededor, así yo me imagino algo así como las tablas, ¿no? Hoy en día, para ir a esa fiesta. Entonces, eh, la gente demoraba tres, cuatro días acampando en campamentos, así por la orilla del río Mula ese, y para acudir a esa fiesta, o sea, eran cosas así. Y que no, pues, ahora uno va y viene el mismo día, va a una feria, una cosa, ¿no? en esos tiempos había que prepararse con tiempo y por varios días y acampar para poder ir a ver un espectáculo de aquella época. Y no sí. solo era pues la festividad religiosa que tenía como epicentro pues la iglesia, sino también eh, todo lo que había alrededor, supongo que tenía que haber corrida de toro, claro. o, o lo conocido ahora como pues las barreras, y muchas sí. otras actividades de comercio, trueque, entre, sí, usted, entre en los el... pobladores de la región y otras personas de otros lugares. Aparte, pienso yo, porque antaño dicen que era así: eh, música, baile, juegos, o sea, vamos a decir juegos de azar, eh, juegos de gallo, o sea. Claro, sí. en el libro yo logré rescatar eh, eh, la información de los bailes en en 1930, mm -hmm. incluso los conjuntos que tocaban, el nombre de los conjuntos que tocaban en esa época, me los mencionaron y en el libro está. Eh, los bailes allí eh, de la época, los instrumentos que utilizaban los, los músicos y eso, todo todo muy rudimentario. Y la gente se divertía y, fe y era feliz, sobre todo, lo más importante, sin, sin tantas comodidades, ¿verdad? Y, eh, sin embargo, pues, los tiempos transcurren y van cambiando. No sé quién se ocurrirá escribir los cuentos de otros tiempos. Porque en estos tiempos también hay cuentos muy anecdóticos y, y de todo, como siempre. Pero de aquella época, verdad, eso es único. usted lo dijo hace poco, esas son cosas que había que condensarlas en un solo trabajo. Porque ya verdad que hoy en día costaría mucho, ya no hay la, quien tenga esa información. Con excepción pues yo de que las tengo pues todavía algunas, las grabaciones, los borradores todavía los conservo y eso. Y una anécdota pasó con ese libro. Una vez que viajé, donde yo iba, siempre llevaba ese libro en borradores, porque siempre estaba escribiendo. Y una vez viajé de Lima a Estados Unidos y en Denver, Colorado, se me perdió la maleta con ese libro y apareció tres meses después. Dice que recorrió varios estados y la maleta apareció con el libro. Después nos llegaron a llegar a mi casa. Yo estaba preocupado, ya no sabía qué hacer, yo no podía dormir. Porque se me está dando una serie de informaciones y cosas que en el momento que uno las redacta eh, y después a veces no las redacta igual. Entonces este, fue una cosa, yo pasé los tres meses de, de verdad de una preocupación terrible. Y, y un la, día pues, la ventaja de estos tiempos es que si escribe algo no solo lo puede grabar en la computadora, sino en la nube. Y desde otra computadora acceder a eso. Así que la modernidad tiene sus ventajas también. Claro que sí, claro. Yo estoy aprovechando todo eso. Hoy en día todo lo que escribo de una vez va lo voy creando porque no me pase la anécdota de Estados Unidos. No. Tres meses se me perdió el libro y usted sabe todos los días que veía un carro del correo, yo me con la ventana mirando hasta que un día que paró el carrito frente a mi casa y me quedé mirando y vi, la maleta con el libro. Hoy <risa> <risa> una alegría ese día que iba a... ¿no? Increíble esa anécdota del libro ese, Cuentos y leyendas de rata chiriquí, porque yo me lo había llevado de, de Perú para ya pasarlo ya a, a computadora, y hacerlo allá en Estados Unidos. Y me pasó eso, pues se me perdió el libro. Y bueno, lo rescaté de nuevamente. <risa> sí, así que seguimos trabajando en eso. Yo todas las noches escribo prácticamente... Eh, terminando el libro de los piratas, porque espero que haya. ¿Cómo seria? escribe? ¿cómo escribe? Eh, en, ¿En el cuaderno o directo en la computadora? No, yo primero redacto ah, ya. páginas de rayas, redacto y después ya lo paso a la computadora. Sí, y después ya se lo entrego al señor Álvaro Valdera para que lo cheque y esa cosa, pues haga la parte gramatical y eso. Ese es el estilo que yo uso. Porque. Me, me, primero lo hago a mano y después voy a la computadora y cualquier corrección ya lo hago dentro de la computadora se me hace más fácil pero sí, no me gusta concentrarme siempre con mi estilo tradicional porque así voy pensando voy, me da como más tiempo de pensar la computadora aquí no sé como que no me concentro tan bien y por eso que redacto a mano y después entonces lo, lo paso ese es el estilo que yo utilizo, ¿no? Cada escritor usa estilos diferentes. Hoy en día todo el mundo está usando directamente la computadora. Yo, no, yo sigo en la parte tradicional porque guardo ese borrador que yo hice, así a mano, lo guardo siempre. Y usted pues, sabe cómo son las cosas, de derecho a autor y todo eso. Entonces uno tiene que tener la evidencia. ¿no? Tiene que sacar el mismo derecho de autor. claro. Sí. Hay que tramitar el mismo derecho de autor para que tenga la resolución, porque eso es lo que los protege. Sí, magnífico. Sí, eh, yo tengo dos libros que están pendientes de eso ahora mismo. Creo que el primero es Chiriquí, lo último, están pendientes de esos derechos de autores. Eh, bueno, muy gracias por la sugerencia. Eh, cualquier otra pregunta, estamos a la orden, no se preocupe. Sí. Eh, quisiera saber eh, si tienen alguna otra pregunta. Mirna, Alexis... Ali, Julie, Melina. Laura. Yo, Laura. Ok, Julie. Sí, gracias. Adelante. Sí, licenciada. Me gustaría saber que dentro de este recorrido, de este, este mundo, pues eh, que usted nos plasma sobrenatural y que hay habitantes pues en otro plano y que siguen entre nosotros, me gustaría saber específicamente eh, cómo hizo usted para rescatar tantas y tantas leyendas aparte de eso ¿cuántos años le duró el tener que te, eh, llevar a cabo pues, todo este rescate para plasmarlo en un libro? fueron muchos años fueron algunos meses y aparte de eso también me gustaría saber si tiene alguna anécdota específica del Cristo de Alange sus misterios y milagros porque usted sabe que como chiricanos nos encanta mucho eh, la historia del Cristo de Alange y todos los milagros que conlleva, así que esas son mis dos preguntas. Gracias. Sí, este, el, en el libro se encuentra hay un, una la leyenda del Cristo de Alange recopilada desde señores eh, bien antaño, ¿verdad? Que me contaron la historia, me llamaba mucho la atención cuando estaba chiquito, que hoy escuchaba decir a aquellas antiguas abuelas, ¿verdad?, que decían que Cristo, para los tiempos de la cuaresma, a veces estaban limpiando la iglesia, dice que cuando se acercaban al Cristo, dice que tenía todos los pies de, así embarrados de arena. El Cristo salía de noche a caminar. Dice que le gustaba caminar las calles de Alán, en su por ahí que se hacía pasar como por un señor cualquiera. Y Dice que siempre en la cuaresma el Cristo aparecía con los pies embarrados de arena. Ahí donde está acostadito, así donde lo tiene. Entonces, o sea hay un, había muchos misterios eh, sobre eso y las leyendas, los milagros que él causó y a causa todavía, pues, a muchas creyentes que van allá. Eh, las nuevas generaciones han perdido un poquito esa fe, pero todavía vemos que mantenemos esa fe, verdad, y profunda. Eh, la realidad del hacer el libro cuentos y leyendas me tomó la recopilación alrededor de 30 años escribirlo me tomó cuatro años eh, escribirlo así como le estoy diciendo detalladamente redactando todas las noches eh, ese libro yo lo redacté en lima en la provincia del callao ahí de acuerdo que oía el mar allá siempre golpeando tarde 3 o de la mañana eso hablaba en esta noche con mi hija, que ella recuerda cuando yo estaba haciendo ese libro. Entonces, este, eh, cada libro toma un tiempo en información para conseguir la información y otro para escribirlo. Por ejemplo, el libro de Tras las Huellas del Che, este libro mucha gente, es un libro histórico, alejado de pasiones políticas 100%. Y me costó 15 años la investigación y también 4 años escribir. Ahora el libro, el, el libro que hoy va a Isla de Piratas, Prisioneros y Fantasma. Este libro sí lo hice en dos años. Fue más rápido pues, la información, tuve más acceso aquí, no tuve que viajar y esas cosas. Eh, y eso cuesta. Imagínense, yo viajé cinco veces a Bolivia para a, el asunto del Che, porque estaba cansado de leer cosas del Che y siempre, o tanto tiraban para el Che o tiraban para otro lado. Entonces yo digo, no, yo voy ahí porque quiero hacer un libro objetivo lo que hicieron las Fuerzas Armadas y lo que hicieron los guerrilleros. Entonces, eso fue lo que yo fui a hacer, un libro objetivo, visité cuarteles, visité museos de, del, del ejército de Bolivia, tuve acceso a muchos libros que en la época eh, no existían, entonces muchas cosas mal escritas en otros libros de información que eh, eh, no había sido bien confirmado. Entonces me tomé la dedicación y dije, cinco veces a Bolivia para hacer eso, para hacer ese trabajo y eso es un trabajo muy dedicado, donde hablan bastante de Panamá, tuvo que ver mucho con ese asunto de ese tiempo. Entonces, en realidad hacer un libro conlleva, esto es una pasión, una cosa que si lo vemos desde el punto de vista económico no sale a cuenta, sino es la pasión, el don que Dios le ha dejado a uno para hacer eso y la satisfacción que uno siente de dejar eso escrito. Pero más bien, estos, uno pierde dinero haciendo esto, pero a mí no me interesa, yo sigo haciendo los libros y bueno, este, para hacer un buen trabajo de ese punto de vista. Eh, sí, el libro de Chiriquí fue un trabajo grande, eh, visitar a muchos, pues, personas en varios lugares de la provincia, esos señores que estaban ya en los años 90, por ahí. Eh, ya casi al final de su vida eh, al principios de tipo, la década del 80 todavía en la década cuando yo sea estudiante secundario también recogía informaciones pues eso lo tenía y después lo redacté pero cuando me dediqué en sí a investigar con las grabadoras y eso por los campos pues fue en la década de los 80 y parte de los 90 ah, ya pues cuando me fui a vivir a Lima ya pues empecé pues, a, a recoger la a redactar toda la condensación del libro y toda la información recopilada, ¿no? De esa forma. Eh, verdad que me costó bastante, porque hay que tener demasiada dedicación para sentarse una hora, para escucharle a esa persona, a no es cualquier persona que, que tiene pues, ese estilo. Y eso es lo que me estoy dedicando prácticamente ahora, pues. Estoy esperando que pase un poquito la pandemia para volver de nuevo para la selva de la Amazona, para Iquito. voy a ver si llego a Manao, Ando en busca de cuentos y mitos y leyendas de la Amazonas. Ya tengo 15 informaciones de esas y ese es otro libro que viene para el futuro. Después de los piratas y eso, pues vamos a ver. Si cualquier otra pregunta, pues estamos a la orden. ¿Usted termina un libro y comienza otro o puede escribir eh, intercambiar ¿Escribo hoy en este y mañana en este otro o espera terminar el libro? Bueno, realmente cuando empiezo sí me concentro en un solo libro. Cuando ya ahora que estoy terminando el libro de los Peratas, por ejemplo, ya estoy trabajando en una novela que se llama Sueños y Pesadillas Americanas. Y este... Eh, ya eso pues es una novela ya de mi propia inspiración, que ahí no tengo que buscar información por ningún lado, sino es una novela que nace de la mente, de los relatos que conseguí en Estados Unidos, de toda la gente que, que me contaban, los compañeros de trabajo. Yo viví algunos años allá y eh, trabajé, hacía el mismo trabajo que hacía en la antigua zona del canal, eh, trabajaba en un almacén, eh, en un depósito cargado de un depósito, recibiendo las mercancías de un almacén que hay en Estados Unidos, que se llaman Smith Entonces, allí yo trabajaba con muchos eh, personas emigrantes, indocumentados y no indocumentados, este, eh, me daban sus informaciones de todo, ese famoso sueño americano. Entonces, yo cuando iba a mi casa, todo eso lo iba redactando y todas las tragedias que le pasaban las cuestiones, entonces eso hice un trabajo grandísimo eso y ya esa es una novela que estoy por empezarla a escribir ya así como dice Rosemary eh, ya redactándola poquito a poco porque ya estoy trabajando terminando el libro de los piratas y si sí puedo trabajar dos libros a la misma vez pero ya cuando llevo bien avanzado el primer que ya por ejemplo estoy en la parte final ahí me pongo ya a trabajar otro Sí, así en realidad eh, antes no podía hacerlo, pero ahora sí ya, ya, ya domino eso. Sí. Así cualquier otra pregunta estamos a la hora, no se preocupe. Sí, me quisiera eh, pues, que nos mostrara en, en pantalla, uh, eh, si nos podía mostrar en pantalla la nueva, la nueva edición de su libro de cuentos, leyendas y relatos de Chiriquí y la de los piratas para que se vea bien en, en pantalla. Eh, sí. Y ajá, la de los piratas. Sí. Este, este. sí. ¿No? Ok, una edición muy bonita, eh, sí. sobre todo pues, la, la nueva ilustración también este me, me agradó. Se llama Coiba, Isla de Piratas, Prisioneros y Fantas. Fantasmas. Este es este, un relato de ese proyecto carcelario antiguo que había aquí en Panamá y incluyendo eh, la parte histórica de la isla, ¿verdad? Desde que llegaron los españoles, la, desde el cacique que vivía allí cuando llegaron los españoles por primera vez y hago ese recuento y ese fue un cuartel de los piratas. Entonces. Ah, sí. sí. Es que usualmente cuando se piensa en Isla de Coiba se piensa en la isla como centro penal. Y incluso yo en la biblioteca de Lima, me encuentro con un documento fantástico que dicen que el tesoro de Lima está escondido en la isla de Coiba, está allí o en la isla eh, del Coco, que está al sur de Costa Rica, pero atribuyen que está en la isla de Coiba. Entonces me llamó la atención y ese relato está en este libro. verdad Allí lo, lo eh, van a poder ver. Este, eh, realmente Coiba... Es un misterio. Era una isla que tiene muchas características históricas y geográficas. Sobre y una, todo y una el... biodiversidad impresionante. Sí, eh. sí. y entonces este, igual, cuando yo estaba en los tiempos recopilando la información para el libro de chinquí pude conseguir personas que habían pagado condenas allá en Coiba y me dieron su relato. Y entonces como Coiba pertenece a Veragua, yo no incluí eso directamente en el libro de Chiriquí. Entonces, lo, ahora sí lo, lo puse en el libro de, de, de Coiba directamente, todos los relatos que yo conseguí de los prisioneros que pagaron condena allá. Y el libro habla de ese recuento problema carcelario, tanto de, desde 1919, que el presidente Belisario corra inaugura las cárceles, la isla penal de Coiba como un centro penal y la ...modelo de Colón y la de Panamá... ...en 1924... ...prácticamente entraron en vigencia... ...todas esas cárceles... ...y ahí empieza el problema del hacinamiento... ...la maleantería... ...esa tradicional de Panamá... ...y en el libro de ese... De ...van a encontrar un montón de relatos... ...una serie de, de relatos... De, ...que hablan de toda la vida... ...que se ha llevado en esa isla... ...los prisioneros, el estilo... ...cómo se escapaban las comidas... ...todos, los fantasmas que allí ven... las que existen actualmente o sea, es un libro bien recopilado, se lo voy a recomendar está ahora mismo en los Mid, en la de los Mid también a la vez y el libro, último libro eh, Hoy va a Isla de Piratas, Prisioneros y Fantanos uh -huh. sí te lo recomiendo, no, no es muy grande así voluminoso como dice la doctora Rosemary tiene 227 páginas bueno, y bueno, un libro muy bueno, se, se está vendiendo muy bien. Eh, lo, solamente fui dos días en la última feria del libro y se vendió muy bien el libro. La verdad que le ha gustado a la gente y se lo recomiendo. Y lo que le gustan los fantasmas, ahí hay bastante cuento de fantasmas. Y de los presos más pintorescos y más, los casos penales más sobresalientes desde 1919 que empezó Panamá. Desde el famoso Peter William, un aliante que robaba en la zona del canal, que repartía las riquezas aquí con los pobres de la ciudad de Todo eso lo va a encontrar en el libro de Oiva. Se lo recomiendo. Si sí. cualquier otra pregunta, estamos a la orden. No se preocupe. Gracias, Idri, por compartir con nosotros esta ¿Cómo? interesante información acerca de un libros y de eh, cómo usted logró recopilar todas esas tradiciones, cuentos, y relatos y leyendas. Eh, todo esto pues, forma parte del acervo cultural de nuestro país y nuestro patrimonio inmaterial. Así que muchas gracias, Idris, por acompañarnos el día de hoy para hablar acerca de sus libros. ross Sí, yo quiero despedirme invitando a todos los presentes que todos los sábados Creo que el tercer sábado es que no tenemos actividad porque se hace martes. Pero todas las semanas tenemos actividad. Lo pueden ver con la misma contraseña, ID, contraseña, o lo pueden ver directo en las redes sociales porque ahora en estos momentos hay muchas personas conectadas a las redes sociales viéndolo acostado. Porque hay, hay gente que descansa los sábados. Así que yo después con Laura le mando la estadística al... Al escritor para que él vea simultáneamente cuántas personas estuvieron en vivo y también el enlace del video editado y agradecerle su participación. Como no, muy agradecido a ustedes por la invitación y de igual forma este libro no se ha presentado, estaba por presentarse en la biblioteca de Boquete, pero como vino la pandemia de 2020, ha quedado pendiente, así que si se logra hacer esa actividad en el futuro, pues, vamos a pasarnos la voz entre todos para participar. Así que muchas gracias y espero pues, reunirnos, si Dios quiere, en otra ocasión, también personalmente. Un, con mucho gusto importante. y también lo invitamos a usted y a todos a las actividades. Claro, correcto. Se no? Que se sienta la gente uno de sus escritores está presentando un libro, foto parece libro. que somos un grupo grande, Mira, y el director no? de siembra de lectores está presentando, así Ay, es que agréguense sí. al grupo siembra de lectores, Laura les puede decir cómo, que desean participar dentro del capítulo de Chiriquí, por favor eh, se comunican conmigo, eh, sí. envíenle un email a Ross y ella eh, los pondrá en contacto conmigo, sí. eh, en Facebook, por Laura Nieto no, y, Bruña, y también buscar círculo, de, de círculo virtual de lectura, siembra de lectores y agregarse, porque así es okay. sistema de pertenencia para las actividades futuras que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias Muchas gracias a todos por participar. Que tengan buenas tardes, como no, muy agradecido.